Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico Oráculo, lectura de cartas de ángeles De la semana del día lunes 13 de diciembre Al domingo 19 de diciembre del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Pues antes de empezar la lectura quiero hacer nada más una pequeña mención Este, acerca del... La rifa, el concurso de los dos mazos de cartas de eh, Los Ángeles, o sea, de las mías. este Pues gracias por sus comentarios en YouTube. Alguien sugería este poder etiquetar a las personas que han sido referidas. Pero pues a mí no me ha funcionado lo de la etiquetada, este por lo menos en la computadora. Eh, parece ser que en el móvil si sí funcionó está un poco complejo el asunto yo lo que quiero lograr es que las personas que estén interesadas que hasta ahorita son tres que lo han puesto en el, los comentarios este pues promuevan cada una la página lo más posible o los videos y este que haya suscriptores y estos suscriptores que ya se hayan suscrito sean comprobables, pues, ¿no? Eh, lo, lo que quiero es que crezca el número de suscripciones en YouTube. Pero, ¿cómo llevar este registro? A mí no me queda claro, este, porque, como digo, pues parece ser que no se puede etiquetar a las personas. Pero no sé si alguien tenga ahí alguna sugerencia cómo se puede hacer de una manera comprobable que los suscriptores, qué sé yo, que Juan, Pedro y Carlos se suscribieron por la recomendación de María, y que yo pueda comprobar esto, ¿no? Y que entonces María me trajo al canal tres suscriptores efectivos. Este, si alguien conoce un poquito más del ciberespacio, pues por favor, este, aconsejenme. Voy a dejar por lo mismo abiertos los comentarios otra vez. Bueno, y en cuanto a esta semana que va a comenzar, bueno, este, hoy es día viernes, este y eh, 10 de diciembre y bueno el domingo es el tercer adviento el día de la virgen el 12 de diciembre y bueno estoy viendo de que ya hay muchísimos peregrinos en camino a la basílica de Guadalupe que yo puedo entender la devoción a la virgen, yo también soy devoto a la virgen pero la verdad no entiendo a las autoridades de la ciudad de México ni tampoco a los peregrinos que quieren dar su vida con tal de estar con la Virgen, ¿no?, por el contagio del COVID y demás. Entonces, bueno, si hay personas que ya están vacunadas y si van a ir a la basílica, pues está bien, no hay ningún problema, ¿no? Y si llevan cubrebocas, desinfectantes y tienen sana distancia, pues perfecto. Pero hay muchas personas que no y se esperan 5 millones de visitantes. Este, entonces, bueno... Yo la verdad aconsejaría de que este, te quedes en casa, apelo a eso, este, desde casa puedes ver, de hecho la misa se va a transmitir por televisión para que la gente no vaya a la Basílica de Guadalupe, se supone que no va a haber acceso a la Basílica misma, entonces bueno, por favor quédate en casa, todavía no es momento y esta, es de, esta devoción se demuestra... Internamente no tienes que estar físicamente en el lugar y eh, yo entiendo que pues se quiere eh, estar ahí pero pues no es el momento tal vez para el próximo año ya sea más factible y más fácil todo esto ¿no? entonces bueno, tratando de evitar que se contagien más personas y pues en México estamos a punto de entrar en la cuarta ola de contagios entonces bueno, es tener algo de precaución y pues también con el booster o la vacuna de refuerzo, también este, en México se va a utilizar nada más AstraZeneca. Al parecer se pueden combinar este, muy bien AstraZeneca con cualquier tipo de vacuna anterior que hayas tenido como refuerzo. Pero pues aquí en Cuernavaca, donde vivo, ha sido un, una desorganización bárbara, este... Dejan a la gente de la tercera edad ahorita eh, para vacunarse, que tienen 60 años y más. Hizo unas colas interminables, se les acababan las vacunas a las 12 de la tarde. Y yo no entiendo francamente a las autoridades si ya tenemos la experiencia de la primera y segunda vacuna. Y eh, tampoco funcionó de maravilla, pero funcionó mejor que ahora. La verdad no entiendo por qué el desafán de hacer bien las cosas. Pero bueno, muy bien. Este, pues empecemos con la lectura. Este, espero que te puedas conectar con los mensajes angelicales y veamos qué es lo que nos quieran dejar saber para esta semana. Como sabes, empiezo con las cartas de Doving Virtue de la Virgen María. Escojo una carta de la parte de la Virgen. Y bueno, ahorita voy a sacar de hecho dos. Es lo que me llegó justamente por lo de la... Virgen de Guadalupe entonces bueno, la primera carta va a ser la genérica como todas las veces para toda la semana y la siguiente es un mensaje adicional de la Virgen María para todos nosotros ¿okay? bueno, no sé cómo estén ustedes yo siento que ya están fluyendo un poquito mejor las cosas ...en los ámbitos tanto profesional como familiar... Este, ...pues tal vez tiene que ver con las sanaciones que hemos estado haciendo... ...entonces... ...siento que está fluyendo un poquito mejor... ...y que esas trabas y esos bloques y dificultades... ...ya se han disipado... ...entonces bueno... ...veamos qué es lo que nos quieren dejar saber los ángeles para esta semana del 13 al 19 de diciembre muy bien y de la sanación con los ángeles les cojo una carta que también es de Torin Virtue yo la verdad siento una lástima que esta mujer haya dejado de trabajar con los ángeles Bueno, esto sucedió porque leyó la Biblia y la, se la tomó muy a pecho y decía que era un pecado el estar haciendo predicciones oráculos, que bueno, pues ella fue la que empezó con este rollo invocando justamente a los ángeles y creo que se la tomó tan en, bueno, no creo, se la tomó tan en serio que dejó de trabajar y no sé si donó todas las regalías a beneficencia convencida de que había cometido un error y que era malo lo que estaba haciendo que la verdad contradice todo el trabajo anterior este, ahí es uno de los ejemplos de los trabajadores de luz que pues de repente se ahora sí que no sé pero se, se descontrolan de una manera muy, muy fuerte muy bárbara bueno muy bien empezamos con la semana la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente... Marriage, matrimonio... Que también puede ser unión... ¿no? Entonces bueno... Así se ve la carta y dice... I make a commitment to a healthy relationship with God, myself and my partner... Yo hago... Yo me comprometo a tener una relación sana con Dios... Conmigo misma, conmigo mismo y con mi pareja ¿Okay? entonces bueno me comprometo a tener relaciones sanas en general y como decía es unión cualquier relación pues eso un, es una unión ¿no? unión espiritual energética emocional también puede ser corporal de diferentes tipos ¿no? entonces bueno vamos a ver aquí yo siento más bien que lo que nos están pidiendo es como que la unión hace la fuerza este, como sociedad y nos están pidiendo justa esta disociación de la que he hablado de los últimos dos, tres años pues que ya sea, se haga retroactivo ¿no? que ya nos unamos realmente como, como humanidad que es lo que se necesita en todos los aspectos muy bien, empecemos para el día lunes y martes la carta dice Ángel Guardiano y dice Arcángel Raguel Gracias, Corte Celestial, por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda al in invocarlo. Entonces, bueno. Eh, a mí ahorita lo que me llegó es cuando hay situaciones de tomar decisiones de que sí, si, qué sé yo, voy a hacer tal publicidad, voy a... Participar en tal galería Voy a invertir dinero en tal exposición Etcétera, ¿no? Que, que pues no tiene referencias No sabes si Lo que te están prometiendo sea tan cierto Etcétera, bueno, primero pues hago todo lo lógico no, Investigo arriba, abajo toda la información Que pueda sacar Gracias a Dios, hoy en día a través de las redes Sociales y Google es súper fácil Sacar mucha Información acerca de cualquier situación O cosa, o persona entonces, bueno, es des, desde el punto de vista intelectual. Luego, sin el, en el proceso, mi intuición, ¿no? que es esa sensación de certeza, me anda fallando. Es cuando convoco a mi ángel de la guarda, ¿no? Y le digo, a ver, angelito, ¿qué onda? ¿Esto está pensado para mí? ¿Es algo bueno? ¿Es algo que me va a aportar algo? ¿O... No, ¿no? Y, y bueno, una experiencia positiva, obviamente. Entonces, casi siempre ¿no? llega la respuesta, ¿no? Y es, se dice que si la respuesta llega en los primeros nueve segundos, es la respuesta del ángel. Y si es después, ya es parte de la mente o del ego. Entonces, bueno, a mí ya así me ha funcionado. A lo que vamos es que el ángel guardián pues, siempre está ahí para apoyarnos. Y si... Permites la idea de que vivimos varias vidas. Bueno, yo estoy convencido de que nuestro ángel guardián nos acompaña durante toda nuestra ex existencia, ¿no? todas las vidas que hemos vivido y que llegaremos a vivir. Es el que, el que nos acompaña como testigo espiritual de todo el proceso y crecimiento que hemos tenido. ¿no? Entonces, pues, en realidad debería ser nuestro mayor confidente y nuestro primer contacto celestial muy bien, para el miércoles y el jueves la carta dice bendiciones, pureza y dice arcángel Gabriel con la pureza de tu corazón percibes una lluvia de bendiciones abundante aunque tu ego dude son regalos divinos constantes amén pues miren qué bonito aquí puede ser pues cualquier tipo de bendición este pero es ser tú, ser auténticos, ser honesto, brillar desde tu corazón, ¿no? ser simplemente tú, con, con esa pureza y esa belleza que tienes de ser, entonces se darán todas estas bendiciones, y pues, este, estamos trabajando aquí con Gabriel, que es el de la comunicación y anunciación, entonces, esto puede ser diferentes cosas puede ser que se den unas relaciones de amistad, de pareja este, se den ventas, se, o sea porque son las bendiciones, es la cosecha ¿no? estamos cosechando algo igual puede ser este como dice abundantemente, puede ser que sean risas que te pases una reunión súper padrísima y estés muerto o, o muerta de risa este, y te diviertas muchísimo este, entonces bueno esto es de, de, de, desde un origen de una honestidad y una franqueza este, cristalina, pura desde tu esencia entonces lo que nos están pidiendo es ser nuestra propia esencia ¿no? y brillar con esa esencia y todo lo demás se va a dar abundantemente en manera de bendiciones y de una manera muy transparente muy muy alegre, muy bella. Entonces, pues, qué bonito que vamos a disfrutar de esto. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, nuevo comienzo. Entonces, bueno, esto, aunada a la carta anterior, de bendiciones y pureza, yo ahorita estoy viviendo el proceso de que estoy conformando un, un grupo de amistades nuevo, y en el coaching ontológico se dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Y, uh, y realmente me, uh, me siento muy bien. Este, había como ahí un vacío. Y uh, entiendo que son las etapas que se dan en la vida. Y que se cierra un ciclo y comienza uno nuevo. Y es lo que he dicho. Bueno, cuando se cierran los ciclos hay que cerrarlos con amor, con gratitud. Y... Uh, dejar que las cosas nuevas lleguen y bueno ha sido el caso en, en mi caso particular entonces un nuevo comienzo pues puede ser tanto estas relaciones como una relación de pareja yo ya estoy pensando casi en una relación de pareja porque aquí también ya dice matrimonio y bendiciones y bueno pues vamos a ver qué es lo que pasa entonces nuevo comienzo y dice arcángel Metatron deja el pasado en el pasado este es un nuevo comienzo cada día lo es Reconoce tus logros y sigue adelante. Buena. Entonces, bueno, aquí también me llega con el nuevo comienzo. A veces el ego tiene una predisposición, ¿no? Que, por decir algo, una relación de pareja nueva. Entonces puede ser que el ego te diga, ay, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe cómo es esta persona? Porque ya viste en el pasado, te ha pasado esto y va... Y todas las experiencias negativas se llegan a acumular, ¿no? Entonces, yo cuando noto esto conmigo, de manera muy consciente, digo, bueno, pero esto es otra persona, es otra historia, es otra experiencia. No va implícito de que tenga que vivir todas las experiencias ya vividas, muy al contrario. Merezco vivir algo nuevo, algo fresco, algo bello, algo merecedor ¿no? y positivo, entonces le voy a dar la oportunidad. Y al ego muchas veces no le gusta esto, ¿no? Que le gusta que estemos dentro de nuestra zona de confort. Y muchas veces la zona de confort es una zona desagradable. Este, hay personas que están en una situación de abuso y es lo conocido, es su, su zona de confort. Y pues si están siendo abusadas, pues obviamente no es, no es agradable, ¿ok? Que no se malentienda de que la zona de confort es algo donde pues yo me siento cómodo, aunque es lo que dicen como tal, pero es más bien lo que nos es conocido. Entonces, aquí siempre dejo abierto como la pauta para cuando llega algo nuevo de la sorpresa y de la alegría y pureza del universo que tiene para sorprendernos decir, mira, ¿no? Esto es algo totalmente novedoso y lo puedo comparar un poquito como cuando vas a un país que no conoces que en mi caso pues como saben fue en agosto costa rica y pues probé frutas y comidas diferentes totalmente desconocidas y este pues hay colores y olores y sabores totalmente nuevos es como volver a vivir no pues en este caso igual en este nuevo comienzo que no tiene que ser una relación de pareja pero lo estoy dando como ejemplo Darle la oportunidad a esa persona a que se dé y pues se va a dar en su esencia, en su manera de ser, muy natural, muy normal y dejar que las cosas fluyan no y no tener prejuicios. Eso es a lo que quiero llegar al fin y al cabo, no porque muchas veces las constelaciones del universo están para darnos lo positivo y luego a través del ego y del pensamiento negativo, bloqueamos esto o, o lo frenamos o no dejamos que se dé como estaba pensado para nosotros entonces es realmente abrir nuestro corazón nuestra mente como una página en blanco un nuevo comienzo y dejar que se escriban esta nueva historia ¿no? y esto puede ser también un negocio puede ser una relación de amistad puede ser una relación ya establecida pero que van a darse una nueva oportunidad este para mejorar la relación etcétera cualquier comienzo nuevo y esto siempre es bonito no de que, como digo cada día es una oportunidad nueva muy bien muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años la carta dice tiempo divino ¿Okay? entonces aquí también nos está recordando el universo de que el tiempo es divino sí a veces nos queremos comer el mundo en tres patadas y decimos, ya, yo quiero que pase esto, ya quiero tenerlo solucionado, ya quiero vender y ya quiero subirme, bajarme y haberle dado cuatro vueltas. ¿no? Y dejemos el proceso de la vida que las cosas se vayan dando. Esto es tener también como confianza y fe en que las cosas se van a dar como están pensadas para uno. Y tener la paciencia ¿no? de que las cosas se van a dar como están pensadas para uno tú le brindas al universo esta posibilidad. Entonces, dale tiempo al tiempo. Esto no significa de que, qué sé yo, la, no se concrete una venta, ¿no? Pero recuerda el cómo y el cuándo se lo dejamos al universo. Entonces, puede ser que eh, también la carta indique, ahora es el tiempo divino, ¿no? Ahora es el momento indicado, ahora es cuando es el momento de cosechar lo que se llega a cosechar acá. Entonces, bueno, este, a mí lo que me gusta es que esto es como, como planeado, como la unión de, de la humanidad, de la sociedad, de, de que tienes este, la bendición, el apoyo tanto de la gente como del universo para que esto se vaya a dar. ¿no? Muy bien, entonces, por último... La carta adicional de la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Que dice Watched Over. Esta carta salió muy al principio desde la pandemia. Y este, ahorita bueno, nos está recordando la Virgen María que nos está cuidando y que nos procura el, la Corte Celestial. Es una de mis cartas favoritas. Es así como que tú despreocúpate, tú goza. Este hago siempre la comparativa, que es como para los niños, no cuando dicen, este los papás se encargan de, del viaje, de los costos, de las vacaciones, y tienen toda esa problemática. Los niños lo que tienen que hacer es gozar, la arena, el mar, la alberca, la risa, etcétera Entonces es lo mismo que nos piden, que, que gocemos como niños. no Y dicen... I allow myself to feel safe and enjoy my life. Yo me permito sentirme seguro, segura, y disfrutar de mi vida, knowing that heaven is watching over my loved ones and me, a sabiendas que la corte celestial me procura tanto a mí como a mis seres amados. Okay? Entonces, bueno, es justamente eso de relájate. Todo está padrísimo tú despreocúpate, tú goza el momento, también es muy importante eso, ¿no? con dejar el pasado en el pasado, no estarnos haciendo bolas del futuro, los prejuicios, ¿no? de qué va a ser y va sino el momento, gozar el momento y siendo realmente tú en tu esencia, ¿no? Bueno, yo creo que queda muy claro las cartas. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Y si pudieran alguien orientarme en cómo poder hacer esta rifa y sorteo para tener más suscriptores a través de las personas que están interesadas en participar, pues por favor, déjamelo saber. Bendiciones, hasta donde quiera que te encuentres, con mucho amor, namaste.